Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación sobre vacunas y el COVID-19 para pacientes con enfermedad respiratoria. Bueno, vamos a revisar quién se encuentra en este momento conectado para empezar con los con algunos comentarios importantes que queremos saber de dónde están conectados quiénes están en línea Perfecto. Está Edith Joana desde Suba, aquí en la ciudad de Bogotá. Ya hay otras personas. Laura Amado ya está conectada y está haciendo preguntas sobre vacunación en niños. Próximamente, más adelantico, daremos los, los comentarios al respecto. También tenemos a Sig Gómez. Muy bien. Ya están entrando varias personas. Habitualmente eh, esperamos unos minutos para poder empezar a, a contestar preguntas. Bien, me presento, mi nombre es Nelson Páez, soy internista neumólogo de la Universidad del Bosque y neumólogo de la Fundación Neumológica Colombiana desde hace varios años ya. Actualmente me desempeño en algunas eh, áreas de la institución, en la unidad de cuidado intensivo, por supuesto, hemos tenido que ver pacientes afectados por esta enfermedad, en la unidad de intervencionismo endoscópico y, por supuesto, en la consulta atendiendo pacientes respiratorios. La idea fundamental que tenemos el día de hoy es eh, poder comentar con ustedes algunos mitos y realidades sobre la vacunación, Teniendo como premisa importante para esta conversación varias cosas. Lo primero es hablar de la Fundación Neumológica. La Fundación Neumológica Colombiana es una institución privada sin ánimo de lucro que está dedicada a la atención de pacientes con enfermedad respiratoria y eh, para promover la salud respiratoria en general de la comunidad. Eh, vamos a, a dejar en nuestro en, en nuestro contacto un vínculo un link para que ustedes puedan eh, diligenciar una pequeña encuesta que busca eh, saber cuáles son las cosas que eh, podemos mejorar las cosas que estuvieron bien y, y cómo hacemos para para que estos espacios virtuales sean siempre de la mejor eh, calidad y eh, una cosa que es importante decir es que la información que presentamos a lo largo de este en vivo es de carácter divulgativo, de carácter informativo y no sustituye ni la prescripción médica, ni el diagnóstico, ni la consulta, digamos, médica formal, que es la que normalmente se debe hacer. Y asimismo, pues la Fundación Hemológica Colombiana no se hace responsable de si alguien utiliza esta información para sustituir. Eh, advertencias o recomendaciones eh, médicas. Quiere decir esto que el que tiene formulado un medicamento lo debe seguir utilizando y si decide no utilizarlo deberá comentarlo con su médico. Asimismo, eh, la decisión de vacunarse, que es en principio para lo que nosotros creemos correcta, debe ser evaluada eh, por su médico tratante también. Bien, entonces vamos a empezar. Eh, tenemos en este momento 45 personas conectadas al chat. Creo que es un buen momento para empezar a evacuar algunas preguntas. Ustedes van a ver, digamos, algunas preguntas que van a salir proyectadas en la, en la pantalla y las iremos evacuando. Asimismo, eh, las preguntas de todos los que están eh, en el chat y algunas que nos han llegado por redes, por eh, Twitter, por nuestra página eh, de Internet... Y también aquí por el Facebook ya habían algunas preguntas en, en los días previos, todas ellas vamos, las hemos ido resumiendo, uniéndolas a las que tienen el mismo, la misma intención, el mismo sentido y vamos eh, contestándolas. Entonces, creo que lo, lo primero y más importante, eh, ya que tenemos un buen número de personas que están vacunadas ya en el país, pacientes mayores, personal de salud, personal que atiende en primera línea, sea, eh, de logística, personal médico, eh, preguntaríamos, ¿puedo dejar de utilizar el tapabocas si ya me he vacunado contra la COVID? Entonces, lo primero importante decir es, si eh, yo estoy vacunado contra COVID-19, quiere decir que si me contagio por COVID-19, no voy a sufrir una enfermedad grave o mortal. Atención con esto, me puedo contagiar. Quiere decir que si, por ejemplo, en mi casa... Mis hijas menores de edad, eh, mi pareja, mis padres que, que no han sido vacunados, mi hermano, mis amigos, mis compañeros de trabajo, todas ellas, todas esas personas que no tengan todavía la vacunación podrían ser infectados por mí y sufrir la enfermedad. Ahora bien, si estoy vacunado y me infecto, podría tener la enfermedad por supuesto que no una enfermedad grave ni mortal, pero podría desarrollar la enfermedad también. Entonces, así yo esté vacunado, debo usar tapabocas y mantener mis medidas de aislamiento. Y alguien dirá, bueno, ¿y cuándo cambiará ese momento? Cuando yo, todas las personas de mi entorno y todas las personas con las que yo me acerque estén vacunadas. En mi casa en algún momento en ambientes sociales, pero en público en general y en la calle seguiremos utilizando tapabocas bastante tiempo, diría yo, un par de años por lo menos. Y hay un comercial que es importante, disminuyeron la, los datos de infectados por influenza de una manera dramática y la infección respiratoria en general disminuyó. ¿Por qué? Porque el usar tapabocas, el mantener el aislamiento es importante para la infección respiratoria en general. Entonces pensaría yo que si en algún momento nos parecía odioso, incómodo, harto, eh, de cualquier forma como ustedes le quieran llamar, a usar eh, tapabocas, pues ahora hemos aprendido a partir de lo que nos tocó con la COVID, que usar tapabocas es una medida correcta para la salud, por lo menos en ambientes públicos, y creo que eso va a persistir durante más tiempo. Muy bien, eso con respecto al, al tapabocas. Bien, continuamos. Otro de los temas importantes o de las preguntas recurrentes cuando se nos consulta por la vacuna contra COVID, dice, bueno, pero yo me vacuné contra la influenza y me he vacunado cada año. ¿La vacuna de la influenza ya es suficiente? ¿Necesito vacunarme contra COVID? La respuesta es por supuesto que sí, dado que son dos enfermedades diferentes eh, que no comparten, digamos, desde el punto de vista del de, de los virus que la producen, similitudes que permitan que una vacuna sirva para varias enfermedades. La vacuna de la influenza sirve contra influenza, importante vacunarse, a partir, está eh, en adultos, está para todos los adultos a partir de los 18 años, en, en niños también hay algunas indicaciones que mis colegas pediatras eh, dominan, pero para adultos a partir de los 18 y hasta los 100, siempre habrá que vacunarse contra influenza una vez al año, y si está vacunado contra influenza, no eh, lo exime de la responsabilidad de vacunarse contra COVID-19. Eso es muy importante, se pueden vacunar. Eh, esta, esta era otra de las preguntas. Eh, bien. ¿La respuesta a la pregunta la vacuna contra la COVID-19 puede hacer que contraiga la enfermedad? No, por supuesto que no, porque son partículas virales o partes de los RNA mensajeros o partículas, es decir, no nos están administrando un virus, ni vivo, ni atenuado, ni muerto, sino fracciones de virus, y eso lo que hace es activar nuestro sistema inmune para que nos defendamos, evitando que tengamos la enfermedad. Es decir, vacunarse contra COVID no puede producir COVID-19 porque no nos están inyectando en ninguna de las vacunas disponibles eh, virus vivos ni, ni virus completos que nos puedan producir la enfermedad. Bien, eh, bueno, por aquí preguntan algo en el chat, después eh, eh, están preguntando también eh, para pacientes que ya tuvieron la enfermedad, ya vamos a contarles. Si ya tuve COVID y me recuperé, debo vacunarme, bien, la norma es 90 días después de haber tenido el COVID, perfecto para la vacunación. Debe haber vacunación completa, eh, las dos dosis cuando la vacuna tiene esa característica y cuando es de una sola dosis, una sola dosis, pero eh, tener COVID recuperado no exime tampoco a las personas para que se vacunen. Aquí alguien eh, pregunta, eh, pregunta, tuve COVID el año anterior, me recuperé, he estado bien, eh, tuve una COVID con hospitalización eh, y me dicen que eso genera grandes defensas. Es posible que la cantidad de respuesta inmune que se genere en una persona que ha tenido la enfermedad manifieste que ha necesitado hospitalización pueda ser mayor a alguien que la tuvo asintomática, puede ser, no es obligatorio y como no es... Para todos los pacientes que se alcance el nivel de inmunidad sufriendo la enfermedad, por eso se deben vacunar todas las personas, hayan o no hayan tenido la COVID. Lo importante es 90 días de espera, que es lo que eh, manejamos ahora en el, en el programa de vacunación. Bien, las vacunas. Eh, le enseñan al sistema inmune cómo defenderse de una enfermedad. Entonces, ante la pregunta, si me vacuno mi sistema inmune, ¿se debilitará? Pues no, digamos, no, solo, no se va a debilitar, sino que va a aprender a defenderse, en este caso, lo que nos ocupa hoy de la COVID-19. Quiere decir esto que la persona que se vacuna tendrá en su sistema inmune las armas, las herramientas para defenderse de esta enfermedad. Todo lo contrario, el sistema inmune no se debilita, el sistema inmune aprende a defenderse de esa enfermedad y lo podemos ver inclusive como que el sistema queda pues fortalecido en frente a esa enfermedad, o sea que no le produce ningún efecto nocivo, solo efectos benéficos. Bien. La vacuna generará reacciones alérgicas fuertes que desencadenarán problemas dermatológicos y respiratorios. Y aquí lo uno a algo que, que pregunta Andrea Gutiérrez con respecto a su señora madre que tiene EPOC. Miren, los efectos de la, de la vacuna son en principio efectos leves. Puede producir dolor de cabeza, puede producir mareo, puede producir algo de malestar general, puede producir algo de dolor en los músculos. Pero lo que es importante es que en general estos, estos síntomas se, se manejan con un analgésico común, duran habitualmente de 8 a 24 horas y no tienen ningún efecto nocivo sobre la salud. Es decir, no el número de pacientes que terminan con atención médica en un consultorio eh, son escasísimos y mucho menos los que necesitan atención intrahospitalaria. Es decir, yo, yo hice la cuenta hace unos días... Y sumando los efectos de las vacunas, tal vez yo tengo eh, posibilidad de tener efectos de una vacuna como más o menos los mismos efectos que tengo eh, de poder eh, conseguir un producto en un supermercado. Digamos que puede ser, puede que no, pero no tiene ningún problema. Algún efecto importante, relevante en salud es más o menos el doble o el triple de ganarse una lotería más o menos. Entonces, ¿cuántas personas conocemos y con qué frecuencia la gente se gana la lotería? Pues el doble de será de las vacunas. Quiere decir esto que es extremadamente raro y no tendría desde el punto de vista eh, médico eh, ninguna angustia con respecto a que si tengo un paciente mayor con EPOC, con falla cardíaca, con asma, con diabetes, eh, para vacunarse. Tal vez mi angustia sería al contrario, un paciente mayor con EPOC, ¿por qué no está vacunado? Eh, si es probable que la enfermedad le dé en, en su presentación más, más severa. Y desde el punto de vista dermatológico puede producir eh, brote, digamos, rash, decimos eh, brote, algunas, algunas erupciones en la piel que no tienen ninguna eh, persistencia en el tiempo, que, Habitualmente no necesitan ni siquiera tratamiento más allá de cualquier antihistamínico común. Ahora, esto es extremadamente raro. Eh, en la Fundación Neumológica se vacunó todo el personal y personas que necesitaron atención médica de prácticamente 500 o 600 personas que se vacunaron fue una. Y fue de consulta, ninguna en urgencias, nada raro. Eh, entonces creo que no hay ninguna eh, razón para tener miedo con respecto a estas reacciones. Si tengo alergia, EPOC o asma, ¿no debo vacunarme contra la COVID? No. Algunos pocos, poquísimos pacientes con alergia específica a la proteína de huevo necesitarán una evaluación previa por el argólogo y un proceso de sensibilización para vacunarse. Eso es exótico. Todos los pacientes, alergias normales, alergias, solamente el que ha tenido una alergia que lo ha llevado a la unidad de cuidado intensivo o que lo ha tenido hospitalizado por muchos días, podría discutir primero con su médico la vacuna. Aquel que, que le sale un poco de coloración rojiza cuando come de esto o de aquello, o que tiene, digamos, eh, sensación de comezón cuando está en un ambiente determinado o que hace la reacción al piquete de los moscos un poco más grande que el resto de su familia nada, todos esos se pueden vacunar sin problema los pacientes con y asma tienen indicación perentoria de ser vacunados contra COVID en la medida en que las diferentes etapas de la vacunación se den, deben ser vacunados, se recomienda que se vacunen y es muy importante que estén vacunados, los pacientes con y asma saben que las infecciones respiratorias les descompensan la enfermedad. Las observaciones de POC y las crisis asmáticas muchas veces se producen por infecciones gripales comunes. ¿Qué podemos decir de una infección severa como la COVID-19? Puede que a los asmáticos les dé un poco menos fuerte el COVID, a algunos, a otros muchísimo más fuerte inclusive para llevarlos al hospital, por ende no hay un paciente respiratorio que no deba vacunarse contra COVID-19. Todos deberían eh, vacunarse, aquí alguien eh, pregunta eh, contraindicaciones de la vacuna, no, no tiene contraindicaciones hay algunas condiciones particulares que se deben discutir con el médico pero digamos que en principio lo que debemos aprender espero después de este tiempo, eh, de esta conversación es no existe ninguna razón para no vacunarme, hay un inventario de síntomas y hay algunas cosas que se deben preguntar, pero en general la vacunación, como ustedes ya lo han visto en las noticias en otros países, se hace en centros comerciales, se hace en estaciones de servicio, se hace en universidades, se hace en muchos sitios. Eh, lo que está sucediendo en el mundo es, entre más personas se vacunen y más rápido, más pronto controlaremos esta enfermedad. La forma como se diseñaron las vacunas indica que se deben utilizar dos dosis de la vacuna, de muchas. Si la vacuna se, eh, se diseñó para que fuera de una sola dosis, por ejemplo, la, bueno, hay un laboratorio eh, que la dosis es, es de dosis única, ese, esa dosis única será suficiente. Pero, por ejemplo, eh, vacunas eh, famosas, eh, la de AstraZeneca y la de Pfizer farmacéutica, que son las que están ahora eh, aplicándose en el país y que se van a aplicar en los próximos meses, ellas son de dos dosis. Quiere decir que para que la vacuna haga su efecto completo y correcto, se deben aplicar eh, las dos dosis con diferencia de 21 días, de 30 días, depende cómo esté organizado el plan de vacunación, pero necesitan las dos dosis las dos dosis. Hay varias preguntas, eh, Yura Ríos pregunta, María López pregunta, hay Pedro Fandiño también pregunta, los niños con enfermedad, ¿qué tiene que ver con eso ¿Los niños con enfermedad respiratoria deben recibir vacuna contra la COVID-19?, los niños serán vacunados contra COVID-19, en este momento no tenemos autorización para vacunar, sino personas de 16 años en adelante, pero eh, los estudios que deben salir para las vacaciones de verano en Estados Unidos ahora a mitad de año o durante el segundo semestre de este año, se espera podamos vacunar niños a partir de los 8 años en la primera etapa y próximamente eh, niños probablemente mayores de 2 años en eh, y de acuerdo a cómo se comporten los estudios y los seguimientos de la inmunogenicidad, de qué tanto actúa la vacuna en nuestras defensas, determinarán si la vacunación es única o si va a ser periódica. Así como la influencia es cada año, esta vacuna es probable que tenga también una administración periódica que no conocemos, no, no sabemos en este momento cada cuánto sería o, o si va a ser de pronto de solo estas dos dosis que nos están aplicando, pero digamos que los estudios están en marcha y próximamente sabremos si necesitamos después más dosis y esto se va a volver, digamos, una práctica habitual de vacunación para personas adultas y niños. Eh, apenas salgan los estudios que certifican que se pueden vacunar menores de 16 años, por supuesto que entrarán en el programa de, de vacunación contra COVID-19. Bien, eh, creo yo que, que con estas eh, primeras, digamos, como preguntas eh, que logran resumir algo de lo que ustedes habían eh, comentado previamente eh, en nuestras redes sociales, pues entonces podemos, podemos pasar para eh, hacer las preguntas que consideren necesarias, que, que no hayan sido, digamos, cubiertas en esta primera aproximación que, que hicimos. Ángela María Rengifo López pregunta, ¿los pacientes que reciben vacunas de ácaros y perros se pueden vacunar? Sí, no tienen ninguna contraindicación, eh, de alguna manera los pacientes que reciben estas eh, vacunas por parte de nuestros colegas alergólogos, eh, tienen a su alergólogo de confianza cerca, por favor, coméntenlo con él, con toda seguridad podrán ser vacunados contra COVID-19. Ginette eh, Melania eh, dice que tiene una enfermedad traqueal, una estenosis traqueal, y que necesita procedimientos eh, endoscópicos para su tráquea, y pregunta que si se puede poner la vacuna. Ginette, eh, sí, se puede poner la vacuna, es muy importante que pregunte en su asegurador en qué momento estará usted eh, programada para la vacuna, no tiene ninguna prohibición, se la debe poner y, y se, le recomiendo que se la ponga porque si tiene enfermedad respiratoria, eh, protegerse de esta enfermedad tan grave es eh, muy adecuado y debería hacerlo apenas su asegurador la programe. Bueno, Sig Gómez hace la pregunta de oro. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la vacuna? La respuesta fácil, no sabemos, porque es que las estamos poniendo hasta ahora. Ahora, los primeros, los primeros vacunados que son de Israel con la vacuna de Pfizer están en seguimiento, completarán próximamente un año. Y como les decía hace unos momentos, de la evaluación que se haga de las mediciones en sangre, de cuánto dura, el efecto de la vacuna, se determinará la periodicidad de vacunación. En este momento creemos que puede durar seis, por lo menos sabemos que seis meses dura, pero porque hasta ese tiempo iban los primeros estudios. Debemos esperar y muy seguramente al final de este año ya empezaremos a tener datos de, de cuál será el esquema propuesto de revacunación. Laura pregunta eh, que si las personas adultas con fibrosis quística se les recomienda la vacuna. Sí, paciente con enfermedad respiratoria debe vacunarse. Fibrosis quística, por supuesto que sí. Contraindicaciones no tienen. Deben vacunarse. Serán eh, programados en su EPS según el grupo al que pertenezcan, de acuerdo a la edad, a las comorbilidades, vean algunos filtros que se tienen, pero la idea es que todos los colombianos estemos vacunados eh, lo más pronto posible. pregunta dice, no están vacunando niños en el mundo aún, porque no hay estudios que indiquen qué efecto les causa solo mayores. No, eh, tal vez qué efecto les causa, no. Lo que no sabemos es cuál es el esquema de vacunación y, qué tan, y, y cómo va a ser el proceso de vacunación en menores de 16. Digamos que, que lo que esperamos es que los efectos que se causen en los niños sean los mismos que en los adultos. Inmunidad contra la COVID-19. Pero eh, como es eh, apenas lógico, no se autoriza administración de ningún medicamento para ninguna persona, ni adulta ni niño, si no hay un estudio que respalde su uso. Como los estudios de adultos ya están, estamos utilizando la vacuna en adultos. Cuando los estudios en niños salgan a la luz pública, sean analizados por los expertos y se considere que es adecuado vacunar niños menores de 16 años, se vacunarán. Bueno, preguntan que si la eficiencia de la vacuna es la misma en una persona obesa y una persona delgada. La obesidad es un marcador para que si a uno le da la enfermedad le dé mucho más grave, eh, se enferman peor, más graves, más severos y pueden terminar más fácilmente en cuidado intensivo los obesos que se enferman por la covid que los delgados. Solamente en ese en ese aspecto. Pero desde el punto de vista de vacunación es exactamente igual para las dos personas. Bueno, aquí me preguntan que si una persona que se recuperó de COVID se puede poner el refuerzo de hepatitis B en abril habiéndose recuperado esta semana. Esta semana supongo que es en marzo. Entonces, eh, normalmente eh, no, no habría una indicación específica que nos diga... Para este refuerzo sí, para este refuerzo no, pero digamos que en principio para hepatitis B y para otras vacunas, uno dice el tiempo de convalescencia fácilmente serían cuatro semanas, es decir, al mes de que le pasó COVID podría aplicarse eh, vacunas para otras eh, condiciones que ya están, digamos, establecidas. Bien, más preguntas eh, en el chat. Eh, tenemos, eh, Nasira Muñoz dice que una persona que está tomando metrotexate, eh, que está obvio inmunosuprimida por este medicamento, que si va a tener respuesta del sistema inmune con. La vacuna, sí, sí tendrá respuesta inmune. Digamos que no hemos hecho para este momento una comparación que diga una persona que no toma ningún medicamento versus otra persona que toma de exate cuánto va a responder. Esa comparación no está hecha y probablemente no se haga. Lo que sabemos es que en las cohortes de pacientes que utilizan vacunas también hay pacientes tomando medicamentos y eh, han demostrado eh, protección, también habían pues adultos sanos y eso para las primeras fases, pero se han incluido pacientes con comorbilidad y en esos pacientes que tenían enfermedades se ha puesto la vacuna, ha sido segura y también ha generado inmunidad, por lo menos lo que sabemos hasta ahora. ¿Conclusión? Sí, toma metrotexate, se puede vacunar y la vacuna le hará efecto, digamos. Bien. Bien. Preguntas. Uy, esto se puso bueno. Estaban con muchos, eh, con muchas preguntas. Dice Lisi, eh, dice, o sea que los únicos que no se pueden vacunar son los que tienen alergias severas. No, los pacientes que han tenido un evento alérgico mayor, un episodio de alergia severa, deben consultar con su médico y con su alergólogo cuáles son los pasos que deben seguir para vacunarse. No es igual que para los que no hemos tenido alergias severas, pero inclusive los pacientes alérgicos severos podrán vacunarse. Habrá que hacer las consideraciones particulares en cada caso, pero también podrán vacunarse. Es extremadamente raro que un paciente no se pueda vacunar. Bien, eh, Digamos que, que una forma fácil de entender la pregunta de Sandra Urquijo dice, bueno, y si yo tengo síntomas, eh, ¿con cuál consulto al médico? Uno dice, bueno, digamos que la forma fácil de contestar esa pregunta es, si usted tiene algún síntoma que le produce una molestia mayor a lo normal, a lo esperado que usted considera después de haberse vacunado y que no cede con analgésicos comunes o con antihistamínicos, debe consultar. O incluso sin haber tomado ningún medicamento, si el síntoma es severo. Pero como anoté hace unos momentos, la probabilidad de que una persona tenga un síntoma, digamos, relevante después de la vacunación, que requiera ir al médico, es extremadamente raro. Pero uno casi que podría decir, usted tiene algún síntoma, cualquiera que sea. Tengo dolor en la punta de la nariz, pero este dolor nunca me había dado y me vacunaron ayer. ¿Será que es por eso? Bueno, pues yo voy y pregunto. A, pido atención médica y miramos si eso es, pero en general lo que les digo y les puedo decir ya, digamos, eh, teniendo muchos eh, compañeros de, de, la, de la Fundación Neumológica Colombiana, de nuestra eh, empresa aliada, la Fundación Cardioinfantil, muchas personas vacunadas de salud, colegas de muchos otros hospitales donde los síntomas han sido nada, un poco de dolor en el sitio de punción, eh, un escalofrío, eh, algo de dolor muscular, pero digamos que ninguno ha necesitado desde el punto de vista eh, operativo, consultas médicas, tratamientos prolongados ni nada. Simplemente ha sido eh, sensaciones que de un día para otro han pasado sin necesidad de ningún tipo de medicación. Bueno, dice, uy, dice el gran José Calcetero. Eh... ¿Se puede usar la primera dosis de vacuna de una casa farmacéutica y la segunda de otra casa? ¿Sirve usar las vacunas de esa manera? Bueno, bien, esta es, esta es muy buena pregunta. Digamos que, que uno decir, el estudio que hizo la casa farmacéutica A la hizo con su producto y de ella quedaron unos resultados de inmunogenicidad, de efecto de la vacuna en el sistema inmune y con eso... ¿Se autoriza su uso? ¿Cómo? Pues como dijo el fabricante, dos dosis de la misma vacuna. Y así pasó con la farmacéutica B o C. En el mundo eh, teórico, uno dice, bueno, pero si esta vacuna produce y esta también produce, hombre, pues se podría inclusive intercambiar las vacunas y eso debería producir algo de respuesta inmune. Me parece una buena discusión teórica. En el mundo práctico, José, debemos eh, respetar el uso de la vacuna que nos han puesto las dos dosis de la misma casa, que es lo que está estudiado, pero me parece, digamos, interesante su pregunta en razón a que puede ser que a futuro digamos, no, uno necesita tener dos dosis de cualquier vacuna, no importa si es la misma casa farmacéutica o no, desde que tenga un refuerzo. Puede ser, o puede ser que los que tengan de una casa farmacéutica no puedan intercambiar y otros sí, pero digamos que oficialmente a este momento no hay una respuesta que nos permita decir, vacúnese con cualquiera. En este momento, José, lo que hay que hacer es vacunarse con la vacuna eh, de la misma casa farmacéutica según su prescripción, una o dos dosis, dos dosis es la mayoría de las vacunas. Bien, pregunta Gloria Yalili. Contraindicación o cuidado especial para paciente ya tratado por tuberculosis pulmonar, Nada, la tuberculosis pulmonar tratada simplemente es un antecedente médico que para efectos de la vacunación COVID es irrelevante. Lo importante es que esta persona que tuvo tuberculosis pulmonar debe vacunarse contra COVID-19 apenas su EPS le informe que ya está programado para hacerlo. Bueno, esta diferencia de vacunas, hay vacunas de 28, de 21 días, pero digamos que en general lo que se considera es que entre 21 y 28, todas. O sea que para todas las vacunas estamos utilizando más o menos ese mismo tiempo y hay un rango, digamos, de más o menos dos días, más o menos tres días para la aplicación de la vacuna. Por ahora lo estamos haciendo estricto, según dijo el fabricante, y tiene que ver con la pregunta que me hacía José Calcetero hace un momento. En principio, lo que vamos a hacer es exactamente lo que el fabricante ha estudiado y recomendado de aplicación, es probable que en los años pasado el tiempo podamos hacer modificaciones o nuevos esquemas por ahora, entre las dos dosis, sí, digamos que un mes está bien 28 días, un mes es la forma correcta de pensarlo para programarnos para la siguiente dosis el día de la aplicación de la vacuna se debe tomar medicamentos, dice Nancy los que usted normalmente usa. El día de la vacuna es un día normal. Uno va a vacunarse. No necesita estar en ayunas, no necesita hacer ninguna supresión o adición de medicamento. Los pacientes que están anticoagulados deben discutir con su médico en qué momento deben ir a vacunarse, pero los antihipertensivos, los antidiabéticos, los medicamentos de la tiroides, los medicamentos de la osteoporosis... Eh, los medicamentos de la gastritis, bueno, ¿cuántos más? No, no sé, hay muchísimos. Inhaladores, lo que sea. Es un día normal y el día normal de Nancy, por ejemplo, incluye medicamentos. Nancy tomará sus medicamentos para ir a su vacuna. Bien, eh, estamos aquí contestando las preguntas. Recuerden que tenemos una encuesta que está en la descripción de este, de este en vivo, me parece importante que, que nos ayuden, por favor, contándonos qué podemos mejorar eh, para las próximas. Pregunta Vanessa, que si la vacuna genera trombos. Bien, existieron unos casos de trombos en pacientes que habían vacunado. Entonces, cuando sucede en general un evento adverso con una vacuna, lo que se hace es estudiar en forma detallada y con un proceso científico que ya está descrito, si hay o no relación. El ejemplo coloquial que les pongo es si una persona es atropellada por una bicicleta el día que la vacunaron, pues es posible que eso quede en el registro que el día de la vacuna fue atropellado por una bicicleta, pero habrá que establecer si el haber sido atropellado por una bicicleta está relacionado con ponerse o no la vacuna. Eso digamos que, que está eh, así, digamos, en general. Entonces eh, han salido hoy, una entre ayer y hoy, comunicaciones eh, con respecto Así es seguro no utilizar la vacuna de AstraZeneca porque hubo esto de los trombos. No hay ningún problema de seguridad, se puede administrar, se va a seguir administrando y, y se va a, hacer a eh, continuar haciendo todo el proceso de supervisión de la vacuna antes, durante y después de haber sido puesta para identificar si en algún momento hay algún efecto adverso que se considere relacionado con el uso de la vacuna. Les recuerdo que los estudios que se hacen en, en un grupo pequeño de personas antes de liberar el uso de la vacuna para todos, pues busca también eh, identificar si hay algún efecto adverso que no se encuentra y si eh, hasta ahora los episodios de trombos no han sido relacionados con la vacuna, pero hay muchas personas, muchos ojos en el mundo, controlan los efectos secundarios si es que llegan a aparecer, como les he dicho no han aparecido, pero pues si llegan a aparecer se deberán buscar. Bien, esta pregunta de, de Lau nos da pie para decir lo siguiente. Eh, es posible que en el paso de los años empecemos a hacer como una segmentación de vacunas vacunados, es decir, para los pacientes eh, de este peso nos sirve esta vacuna, para los pacientes que tengan esta enfermedad podría servir esta un poquito más que esta. Bien. ¿Eso va a pasar después? De pronto. No, no lo sé, pero podría suceder porque ha sucedido con otros medicamentos. En este momento, todas las vacunas disponibles en el mercado del mundo son aptas para los pacientes, deben ser administradas a los pacientes según estén disponibles y según sea la priorización que cada asegurador haga, no existe en este momento, por ejemplo, ay, me van a poner la vacuna de Pfizer, pero es que salió un estudio que dice que la vacuna eh, C o D es mejor para los pacientes que tienen los ojos verdes, entonces como yo tengo los ojos verdes, hasta que no salga, hasta que no traigan la vacuna de laboratorios X, yo no me la pongo porque dicen que es mejor. No, no, en este momento no hay una razón científica para recomendarle a alguien una u otra. Podrían haber, eh, digamos, diferencias pequeñas, pero para efectos de vacunación de la población general, todas las vacunas disponibles son aptas para ser colocadas para que cada paciente que tenga eh, su vacuna tenga protección contra la enfermedad y en este momento no haríamos distinciones. Bien, seguimos aquí Preguntas. Uy, mucha gente conectada. Bien. Daniela Adames dice paciente con oxígeno y BIPAP. Escoliosis, distrofia muscular. Eh, bien. Daniela, digamos que, que creo que es importante que su médico y usted eh, se vean en sus controles. Si usted tiene enfermedad respiratoria crónica, debe ser vacunada y si tiene estrofia muscular debe ser vacunada. Yo pensaría como neumólogo, si hay un paciente que está descompensado de su enfermedad, eh, podría, digamos, eh, buscar otro momento para vacunarse, pero en principio, y recuerde que lo que dijimos son recomendaciones generales, si sus enfermedades están estables, no tienen ninguna cosa aguda nueva, pues digamos que adelante, que su neumólogo la envíe a vacunar cuanto antes. Sí, las personas alérgicas y asmáticas se pueden vacunar, Andrea. No tienen ningún problema, necesitan evaluar el tipo de alergia y, el, y las condiciones particulares para la vacunación, pero los alérgicos y los asmáticos no solamente pueden, sino es recomendable, deben vacunarse. Es de las buenas decisiones, en salud que podemos tomar en estos momentos bien eh, es posible que la vacuna traiga contraindicaciones más adelante en pacientes con hipertensión pulmonar eh, bien, digamos que que el funcionamiento de las vacunas en general de esta en particular actuando sobre el sistema inmune y favoreciendo la producción de memoria inmune de defensas contra esta enfermedad en principio no tiene por qué producir ni ahora ni adelante ningún efecto deletéreo contra otras enfermedades, contra hipertensión pulmonar, pues no, no tendría por lo menos una razón teórica para decirle en este momento eh, sí debe producir, yo creo que no, teóricamente no debe producir y los estudios nos irán diciendo al paso de los años que esto que, que estamos diciendo en este momento es correcto, No no, no hay una razón biológica, pues, para creer que eso vaya a pasar. Así que, eh, Guerrero puede estar tranquila con respecto al uso de la vacuna en pacientes con hipertensión pulmonar. Bueno, aquí dice Nina Julieta Barreiro que en noviembre le diagnosticaron eh, COVID, es asmática, apnea del sueño, eh, y dice que le fue muy bien. Miren que... Miren que que pacientes inclusive con comorbilidades pueden tener un, un curso, digamos, benigno de la enfermedad y eh, recuerden que la inmunidad que se puede producir sufriendo la enfermedad no es perfecta, entonces ni niuleta se puede volver a contagiar, puede tener la enfermedad, necesita tener uso de tapabocas, lavado de manos, aislamiento social y estar atenta a la programación de la vacuna con su asegurador y debería ya, habiendo sido en noviembre, puede ser vacunada a partir de este momento con el esquema que le asignen, en principio, como hemos dicho, serán dos dosis para la mayoría de nosotros. Bien, eh, pues Nina, Julieta Barreiro pregunta que si, que ya ha escuchado que muchas personas se han muerto con la vacuna. Bien, eh, yo lo que le puedo decir es que los informes científicos relacionados con muertes, relacionadas con vacunas, eh, han sido escasísimos y entonces eh, voy a decir una cosa, salió en un noticiero una enfermera en Canadá, murió por la vacuna del COVID y esa noticia de Canadá salió en todos los noticieros en todas las redes sociales y parece ser que para muchas personas una noticia dicha mil veces eran mil muertos y era una sola persona eh, de lo cual parece que tenía otras enfermedades y ni siquiera hemos podido saber si la vacuna por sí misma fue la determinante creo que Parte de lo que debemos hacer como profesionales de la salud es responsablemente comunicar, como ustedes lo deben haber oído en muchos sitios, que vacunarse contra la COVID-19 es seguro, es necesario y es una excelente decisión de salud. Debemos vacunarnos para eh, y hacer que esta pandemia pase y podamos eh, vivir parecido, no igual, pero sí parecido a como vivíamos antes. ¿qué sucede si me da COVID entre la primera y segunda dosis? Bien, Vanessa Vargas, pero no vamos a decir Vanessa, sino vamos a decir, eh, bueno, una señora, una señora que se llama Gombe. Vanessa se puso la primera dosis y a los tres días empezó con síntomas. Recuerden que si yo tengo síntomas graves, no quiere decir que es la vacuna, yo puedo estar en periodo de... de vacunación y estar hasta ahora creando mis defensas contra COVID y me puede dar la enfermedad, eso puede ser, entonces Vanessa se vacuna el lunes, el viernes está en contacto porque estuvo sin tapabocas en una eh, reunión con 50 personas durante 12 horas en un apartamento le dio COVID bien, puede darle en la medida en que adquiera inmunidad y pasen los días, podría tener una COVID menos severa podría ser eso, eso, eso tiene, eh, podría tener sentido, digamos, al menos teórico y si le dio COVID, pues habrá que esperar para la segunda dosis de vacunación, pero en principio, digamos, que completará su esquema cuando se recupere de la COVID. Eh, creo que eso, eso responde la pregunta. Puede ser, me puede dar entre la primera y la segunda dosis, me podría dar días después de la segunda dosis, antes de que complete las dos semanas de la segunda dosis. Puede ser, pero digamos que esta posibilidad disminuye desde el momento de la vacunación y si llega a suceder, habrá que hacer un pequeño ajuste en la dosificación de la segunda dosis. Bueno, aquí dice... An Angela Castro, que si un paciente trasplantado de pulmón se puede vacunar, se puede vacunar, se debe vacunar, le rogamos que se vacune, por favor, un paciente trasplantado de pulmón debe hacer todas las medidas de salud que le permitan cuidar su salud, cuidar ese trasplante y vivir muchos años bien, por supuesto se puede vacunar y no tiene contraindicación. Bueno, por aquí dicen que muy buen taller, bueno, le, me encanta mucho que les guste lo que hemos podido comentar en estos momentos, recuerden que nuestra función como Fundación Neumológica Colombiana es ayudar a mejorar la salud respiratoria de todos y cualquier comentario, cualquier información que transmitimos en estos en vivo de muchos temas, hoy vacunas, son importantes para que las personas los puedan tener en cuenta y puedan ayudar a que su salud mejore eh, les agradecemos mucho que estén conectados, que hayan podido sacar este tiempo para nosotros eh, por favor síganos en redes eh, estamos en Twitter en Instagram, en Facebook eh, tenemos programación todos los, todas las semanas tenemos algo importante que decir de vacunas, de enfermedad respiratoria, de salud respiratoria y esperamos vernos en una próxima oportunidad todavía nos quedan por supuesto algunos minutos pero ya estamos completando si este aparato funciona bien 47 minutos de en vivo y hemos podido pues eh, espero aclarar algunos temas de la COVID-19 y las eh, vacunas eh, a, agradezco mucho a todas las personas que han destinado parte de su tiempo a a conectarse a esta conversación que, no, que espero sea de mucho fruto para eh, los que están conectados, para la familia de los que están conectados y para el público en general. Ayudemos a difundir información veraz sobre salud y eso redunda en el beneficio de todos. Bien. Eh, la otra, la otra cosa importante es no olviden diligenciar la encuesta que está aquí en nuestras redes. Es muy importante para nosotros saber qué temas quieren, qué, de qué cosas debemos hablar. Pueden revisar en nuestros archivos que tenemos un montón de, de, de presentaciones de los días eh, previos eh, para que puedan ahondar en estos temas. Muy bien. Les agradezco mucho su participación, su tiempo, el haberme escuchado y gracias por conectarse. Sigan en nuestras redes y nos veremos pronto. Bendiciones.